En directo desde Murcia 259 días seguidos de protesta 259 días en el que los murcianos salen a la calle en contra de un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos En este caso, radio en directo Por una Murcia libre de muros Estamos en directo también en YouTube En Periscope, Twitter y Facebook Silencio, por favor mi nombre es Cecilio Fean y está hoy acompañado de Juan Vicente y de Joaquín Contreras, Juan Vicente Ilequingo y Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma por Procederamiento. Buenas noches, Juan Vicente. Buenas noches, don Cecilio. ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa y pasé. ¿Ve a usted a de la Serna? Vía don Contreras, que nos va, no va a hablar hoy y nos uh. va a desear mucha, mucha suerte en este proyecto. Eh, don Joaquín, tiene usted la palabra ¡Silencio! Buenas tardes Desde luego Entre las virtudes de esta panda de locos La creatividad es Uno de sus valores más importantes Tenemos Televisión Y lo que nos faltaba Una emisora de radio, Radio Vías que esta tarde se pone en marcha y se inaugura bueno pues es un honor para mí eh, participar en este acto de inauguración de esta, de esta ventana radiofónica que es una forma más de llegar a los, a los vecinos y a la clase política y a la clase gobernante para que sepan que seguimos al pie del cañón que aquí nadie abandona, nadie se rinde y mantenemos nuestra lucha, porque esta es una lucha por la dignidad de nuestros barrios. No podemos, no podemos aceptar imposiciones el, el programa de, radio, si se puede de oír. un gobierno regional que está dócilmente y sumisamente al servicio de los intereses del Ministerio de Fomento y del Gobierno Central lo que se quiere hacer en Murcia es un absoluto desatino es un castigo a los barrios del sur de la ciudad que pretenden excluirlos de la ciudad de la que forman parte es un derroche de dinero público que no se puede concebir si esto fuera una empresa privada, porque es tirar el dinero pero claro, como es el dinero público es el dinero que se paga con los impuestos de los ciudadanos de la ciudadanía ...pues no tienen inconveniente en malgastarlo... ...porque esta llegada en superficie... ...supone un tendido ferroviario electrificado... ...de tres kilómetros y medio... ...que debería ahorrarse... ...porque la solución la tenemos mucho más fácil... ...que en otros lugares... ...en la que se ha aceptado lo que nosotros proponemos... ...en Almería se va a hacer una estación de alta velocidad... ...sin tener el enredo y el inconveniente... ...de un AVE... ...antes de que esté el soterramiento... ...se va a hacer en Almería... ...una estación provisional... ...para el AVE, para que no incordie la construcción... ...del soterramiento en Almería... ...se va a hacer a un pueblo que se llama Viator... ...que está a una distancia semejante... ...de la que está Beniel de Murcia... ...con la ventaja para nosotros de que la estación de Beniel está construida hay que hacer una breve remodelación de aquella estación que es una inversión ínfima y sin embargo aquí se derrocha el dinero público para tener una foto del tren Pato en la estación del Carmen que nunca será ave que vendrá a la misma velocidad que ven los trenes actuales pero será una foto con la que pretenden engañar a la sociedad murciana y que vuelva a votarles, y eso no se lo creen, ni borrachos. La ciudadanía de Murcia se ha equivocado durante 20 años, pero es lo suficientemente adulta y tiene las ideas tan claras que esa equivocación no se puede volver a repetir. Murcia... ...necesita el soterramiento antes que la llegada del AVE... ...no estamos en contra del AVE, lo hemos dicho muchas veces... ...pero el AVE tiene que venir soterrada, soterrado tal como se acordó en 2006... ...y esa es nuestra tesis y de ahí no nos va a mover nadie... ...he estado, ayer he estado en Santander... ...acabo de llegar, he salido a media mañana en mi coche... ...y acabo de llegar después de hacerme 850 kilómetros pero quería pasar por aquí. Eh, he corrido el riesgo de haberme cruzado con el ministro Íñigo de la Serna, que es santanderino él, vive en Santander, pero no ha ocurrido ese, eso que podía ser un riesgo en mi estancia en Santander. Pero lo que sí es cierto es que allí en Santander se conoce nuestra lucha también. Cuando esta mañana he dejado a mis nietos en el colegio, el director del colegio me ha felicitado, nos ha felicitado eh, a vosotros, eh, siendo yo portavoz de todos vosotros, porque lo que estamos haciendo es una labor de ciudadanía, de defensa de la dignidad de nuestros barrios, y eso se conoce en toda España. O me cabe la satisfacción de haberlo sentido en mi propia carnes, porque me lo han dicho esta mañana una persona con la que no tengo más relación que ser el director del colegio de mis, de mis nietos, el colegio público Cisneros en Santander, en donde están escolarizados. Bueno, pues nada más. Mañana tarde tenemos, qué coincidencia, mañana tarde tenemos una entrevista con el delegado del gobierno. El, el consejero de fomento estoy pensando estoy pensando en nuestro amigo el <ríe> aunque como le gusta comparecer en todos los sitios donde se puede hacer una foto esta mañana estaba en en caudete pues tampoco me extrañaría que apareciera por la por la consejería el nuevo consejero Patricio Valverde, cervecero él, mañana nos tiene concedida entrevista, una entrevista que le pedimos el mismo día en que fue nombrado consejero. Patricio Valverde nos concede la entrevista y estamos teniendo po problemas porque hemos, le he planteado una relación de, de ocho personas y les parece excesivo el número de personas... Se, se ve que no tiene sillas, si acaso nos llevamos la de la abuela Ana y alguna más, si es que es problema de sillas. Pero vamos a presentarnos allí, mañana tarde a las cuatro y media, en la Plaza Santoña, en la Consejería de Fomento, y le vamos a decir cuál es nuestra pretensión, que es la misma que hemos dicho a cinco consejeros, se dice muy pronto, en los cuatro años que estamos visitando la consejería nos hemos tenido que ver con cinco consejeros distintos de manera que el mensaje lo tenemos ensayado no le vamos a decir ni, más ni menos que lo que hemos dicho a sus predecesores y es que el AVE tiene que llegar soterrado y la solución más barata, más coherente más ahorradora es que mientras tanto se quede en Beniel de manera que con eso dejo la palabra a Juan Vicente y a los que tengan que seguir utilizando este medio de Radio Vías que esta noche inauguramos. Muchas gracias. Voy a pegar una ducha de este viaje que he hecho casi de un tirón. He parado en Madrid a tomar un bocado y os dejo hasta mañana. Gracias, Contreras. Bien, pues estamos en el quincuagésimo, noveno día seguido de protestas en Murcia. Decirlo ¿Qué? vosotros, decirlo vosotros, venga, chulos. 259 días seguidos, ¿eh? 259. Y todo porque están, como sabéis, partiendo la ciudad con un muro y queremos que el próximo año, que se celebrarán 30 años, de la caída del muro de Berlín en Murcia no lo estemos celebrando con un muro nuevo a estrenar hoy hoy queremos que aquí tengáis voz todas las personas que queráis decir algo, decir algo que nosotros estamos, la gente somos los medios la gente también somos los medios y eso lo estamos demostrando día tras día tanto en Periscope, Facebook, Twitter y ahora también mediante la radio online que la podéis escuchar en Spreaker pero también en otros lugares que no preocuparos igual que, y, igual que antes o después utilizasteis Periscope, ahora vamos a utilizar todos la radio online comenzando por la radio que es esta, que es vuestra propia radio así que todas las personas que ahora queráis comentar algo vamos a ver cómo lo gestionamos para que podáis venir aquí, sentaros, y este que es vuestro micrófono, sin censura alguna, en directo, podáis dar voz a, a los a lo, a algo que es tan vuestro, ¿eh? que es este barrio, y a poder caminar libremente por él. Juan Vicente. Eh, eh, ¿Algún voluntario o voluntaria? Vamos a ver. <risa> Van a haber voluntarios, van a haber voluntarios. Yo voy a dejar aquí en la mesa a Juanvi... vamos a ver Carmen voluntaria aquí las voluntarias nacen o se hacen vente para acá Carmen venga bueno tenemos tenemos una voluntaria también de honor Ana Gemene Carmen va a ser la segunda se nos pone Ana en la mesa venga siéntate Ana Siéntate. Hola, Bueno, querida familia, porque ya, Buenas noche, familia. Eva. ya somos compañeros, yo no sé ya ni lo que somos, pero para toda la vida vamos a ser ya muy conocidos, muy queridos unos de que otros. Esta noche tenemos programa de radio. Yo ya no sé es que soy muy repetitiva, ¿sí? con lo mismo. Siempre con lo mismo, yo me metí con este delegado que tenemos, siempre con lo mismo, y mi, mi nieta me ¿eh? es algo que pero bueno, eh. es cosa de Cecilio como todo. Bueno, pues yo quiero decir que no tenemos que dar marcha atrás, algunos están ya un poco diciendo que esto que va a seguir para adelante, no tienen mucho ánimo, no tienen no. Nunca en la vida tenemos que dar un paso atrás Esto lo vamos a ganar Que lo sepáis, pero está seguro, ¿eh? Que lo ganamos Siempre No tenemos que desfallecer Uno a otros tenemos que darnos ánimo Y decir no, vamos a seguir para adelante En, en Twitter se ha, ha, dejado ha dejado el enlace Nosotros Por cierto no soy Antonio, no, no, no soy Dani Ahí está Felipe. Félix pues, Añadiéndolo no El baile, el cante y Pero en Twitter, lo, en, el, en el comentario de, no tenéis, no del Periscope lo, lo podéis encontrar. ...denuncias falsas, que yo me gustaría conocer, de verdad, eh, lo que yo daría por conocer al, al guardia, al policía, que ha hecho esa denuncia. Pero no lo conozco, si no yo hubiera ido a hablar con él. Pero no lo conozco, no sé quién son. Para obtener ese valor, hacer esa clase de denuncias. Ya Carlos, que lo tengo, vamos... Lo que han hecho con Carlos no tiene nombre. Ya se lo he dicho al delegado del gobierno mil de una vez. ¿Cómo puedes dormir tranquilo haciendo con esa familia hundida que la has hundido? ¿Cómo puedes hacer eso y luego ponerte delante del arregal la señal? Yo no lo entiendo. Porque vas a ir con zapatos y yo... Muy bien, muy bien, muy bien. Como sigas por el camino ¿verdad? como eres tan creyente. Yo te digo a ti que con zapatos y todo vas al infierno. Porque no se puede ser así con el prójimo. Nos está haciendo mucho daño. Pero como yo le dije al ministro, si tú vivieras aquí, tú no harías eso. Tú no hubieras consentido que pusieran muros, ni que hicieran lo que están haciendo. No lo hubieras consentido jamás. Y cuando quieras, te reto a que te vengas aquí a un piso. Vente que no te va a costar nada. Que te lo vamos a dar de gratis. Vente, que veas tú el panorama, que no lo has visto. Que es muy bonito estar allí en el despacho y no enterarte de nada. Pues te tienes que enterar. Que estamos muy disgustados contigo. Y que, ¿sabes qué te digo? Que te llaman el látigo. Por algo será, ¿no? Qué hermosura salir a la calle y saber que todo el mundo te aprecia y te quiere. A ti te quieren ahora mismo porque eres delegado del gobierno y te pasan el hombre, la merecida por encima. Cuando no seas nada, que poco te falta para no ser. No te va a mirar nadie a la cara. Nadie. te dije que todas las denuncias todas las denuncias son injustas arbitrariamente las he hecho si me quieres también denunciar a mí lo puedes hacer claro si tú eres el amo del catarro claro que lo puedes hacer pero serán tan injustas como los que has hecho yo lo que te digo él te lo puedo demostrar eres una persona peligrosa y te la puedo demostrar y eres un mentiroso compulsivo y te lo puedo demostrar pero tú no puedes demostrar porque has hecho falsos testimonios de nosotros diciendo que somos un grupo terrorista murciano eso tiene esta cárcel y veremos a ver, veremos a ver si te libra. No estamos en directo en el speaker podéis entrar en el y comentar Vale tú, sí que vale, tú sí que vale tú sí que vale tú sí que vale tú sí que vale ¡Bravo, sí vale. Ana! ¡Fuerte, pero a Joaquín! ¡Bravo, Joaquín! ¡Qué grande! Joaquín Sánchez, por favor, de la plataforma de afectadas por la Hipoteca en directo en Radio Vías Bueno, lo que queráis, solamente... Un Saludos, consejo, gente por, por diversas circunstancias de esas circunstancias tengo que, que viajar a algunos sitios eh, y cuando llego a ese sitio todo el mundo me pregunta cómo va la lucha en las vías de Murcia eso es una realidad y, y esta lucha está quedando como un modelo de, de compromiso y un modelo de lucha yo le hablo de la perseverancia o de la constancia o de la fidelidad eh, en conseguir los objetivos ...hablo de la lucha en las vías... ...los 30 años... ...y el último que es prácticamente un año... ...de todos los días aquí la gente... ...donde se han creado unos lazos de amistad... ...y de cariño... ...yo cuando hay días que no puedo venir... ...dos o tres días que no puedo venir... ...y yo echo de menos... ...no, pero que es verdad... ...yo voy, a, yo voy para allá, pero... ...aparte de la lucha... ...y de la pres presencia policial... ...para ver a la gente hasta un rato... Y, y a levantar el ánimo y la esperanza. ¿eh? Que no nos roben la esperanza ni que no, que no creen en nosotros el desaliento. Seguimos luchando y lo vamos a conseguir. Más tarde o más temprano, pero lo vamos a conseguir. Gracias, Joaquín. Bueno, eh, ¿queréis hacerle alguna pregunta, Joaquín? Ahora es la, el momento. Que yo creo que, que vivir aquí, viven las torres de Cotilla y viene aquí, tiene muchísimo mérito. Yo le hice un día una petición a, a la plataforma oficialmente que sería bueno que pidiera una reunión con el obispo de Murcia ¿eh? y que le invitara a venir un día a las villas a estar con vosotros. Eso no estaría nada más. Así que os lanzo el compromiso. Con la Una... Una... Una... Bueno, tenemos a, a Loli ahora que, que nos va a hablar un poco Creo que creo que están haciendo un coro Las la chicas de aquí, del, de las vías y, y, y nos va a hablar un poquito de, de ese tema Loli, ¿te apetece? Arrima el morro Arrima el morro, chamorro Pues sí, aquí el ¿Cuántas sois? Chico... Un montón no nos hemos contado, porque unas veces somos más, más puede venir al ensayo más, otras veces menos, pero muchas. Y nos está con.. Vamos, le estamos dando mucha traya a Carmen, que es nuestra directora. De esta... Mucha paciencia, mucha paciencia, pero que nos va a salir divino, porque es una gran música y una gran directora. que está ahí menuda doy. voz tiene Carmen menuda voz se nos ponen los pelos de punta doy fe del de, de trabajo que del trabajo que, está haciendo Carmen? que, no, que no. es que es muy corta Carmen está haciendo un trabajo impresionante pero totalmente nosotros que teníamos voz de grillo nos está poniendo voz de arcángeles y además, y además se cabrea mucho ¿verdad que, no, se que va. no, no, no tiene muchísima paciencia mucha Muchas Porque son, estamos a acá Es que estamos en una edad muy jugar, mala cae. No le caso a Carmen Y nos ponemos ahí a cascar a Contarnos nuestras cosas Loli, no, esto, sí, esto no Permíteme ¿Cuándo cu cu cu ¿cu ¿cu Creo que actuáis aquí en las vías ¿no? Sí ¿Qué hombre, día? Espera, Esperemos el día 28 Pero va a dar tiempo De junio Vamos Vaya a sacar entrada. Y vamos a actuar Aquí, en nuestro barrio, ¿eh? aquí en Las Vías, que es nuestra lucha. El jueves el... 28 de junio, de junio, a las 9 de la noche, a el la... coro de Las Vías. Ahí. Un fuerte aplauso para de estas chicas, chicas y chicas. de chicos. Bueno, pues ya os he dejado el anuncio, ir pensándoselo y ir trayendo sillas, porque os vais a caer de culo. <risa> Muy <risa> muchas gracias bueno, damos paso a Paco el carnicero que quería decir algo noches bueno, ¡Vení el coste cero! venir bueno, el coste el coste cero! el coste el antes de que empiecen Paco le voy a hacer una entrega en exclusiva de una pegatina esta pegatina se va a hacer famosa ¿eh? no, no, a esto va a ser nuestro lema a partir de ahora de... a la mierda bueno, pero esto no es a la mierda esto es a la mierda el delegado el consejero y el alcalde o sea que, señora radio que usted no ve lo que pone aquí porque es a la mierda, pero aquí pone el ave en superficie, venía el corte cero y aparte pone que a la mierda el ministro a la mierda el delegado a la mierda del consejero y a la mierda del alcalde. Paco, muchas gracias. Este va a ser nuestro primer y último programa. <risa> muchas gracias, Paco. Bueno, es que estamos en directo. Vamos, esto parece un bocadillo de chocolate, parece un piti Bueno, eh, Diego, Diego, Mario, os queremos, eh, en serio, estamos, os queremos, y con vosotros, y con ahora Murcia, cambiamos Murcia y Podemos, vamos a echar a estos señores de, de la política, vamos a echar a Ballesta, a López Miras, a Bernabé. Ah, bueno, perdona mi compañera, que recuerde que un no UPID. Yo que estoy en las vías, estoy, soy de UIPID, pero que en las vías son las vías. Pero bueno, UPID van a echar a toda esa gente junto con. Gracias, Leonor. Gracias, Leonor. Venga, UPyD? Pues con UPID, eh, Diego de Pesoe, Mario de Ciudadanos, ahora cambiemos y si podemos, vamos a echar a estos señores de la política, al Partido Popular. Porque unas elecciones y el pueblo dijo: Cambio, votamos y ganamos este es Juan si me va a hacer una pregunta indecente después de la mierda, a ver ¿dónde salgo yo hoy? Paco, Paco no ha arruinado el programa bueno Paco, ¿tú qué piensas? ¿Que, que, ¿crees que van a parar la obra? O, o qué? no, por supuesto estamos aquí, estamos perdiendo 27-0 Cintero, pero un y vamos a ganar. Dice López Miras o no, creo que ha sido López Miras o el consejero. Ahora dicen que primero en julio del 17, luego el 16, 15, 20, no, 18, que en septiembre van a inaugurar el AVE, sí, septiembre. ¿Qué pasa en septiembre en Murcia? La feria, el tren de la bruja, señor López Miras. Paco, ¿cuántos, ¿cuántos años llevas en esto? Pues llevo poquitos años. Eh, yo a través de la prensa, de los medios, eh, que aunque no suelo decir el papel, me entero de que había una, una concentración aquí en las vías y hace ya por lo menos 25 años aproximadamente me acerqué a ellos con el temor porque eran bichos raros, eran algo, algo raro, picaban, no sé qué grupo colectivo era. Y poco a poco me he ido ganando su confianza y era el más peligroso soy yo. con las pipas eh, últimamente soy de las pipas ya no soy pago el carnicero, soy el p pago el pipa no eh, pero explicarme sabéis vosotros coger una cáscara de pipa no coger una pipa mas, eh, morderle sacar comer y dejar la cáscara en la mano intentar lanzarla intentar la cáscara de pipa cogerla coger la mano la cáscara de pipa que sientan sienta al lado de la radio cómo se qué pesa una cáscara de pipa para poder lanzarla y tener así que policías nacionales en la UBI Bueno Paco, eh, entonces eh, 25 años dicho Sí, sí, 25, por lo menos 25 Pero tú venías ya así, eh, con la cabeza así o, o durante esos 25 años Yo creo eres? que mi cabeza estaba peor antes Aquí me, los compañeros me han regenerado y me la han puesto en mi sitio Bueno, pues sabes que te queremos ¿no? pues Claro, eso sí Un es, es, a una, Paco. es una satisfacción Paco Pedro dice que Paco es nuestro galí, y yo creo que, que tiene, parte tiene razón. Me gustaría ser un filósofo para transformar esto y, y que nos fuéramos una, una vida feliz. Y digo que hay que estar en la calle, que la calle es lo que va a transformar la, nuestras vidas. Y, y Murcia, a través de la calle, y la calle de periferia, va a crear una Murcia del de futuro, nueva, con una identidad, una coherencia y nuestra cultura, que no venga nadie a quitarnos la ¿Algún voluntario? ¿Hay algún representante vía por aquí? Bueno, ahora va a hablar full ¿Me habéis visto por la radio? María G. Full y su acordeón Buenas noches. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, en serio. Full, ¿para cuándo una sintonía para Rayo Vías? La sintonía, pues si os esperáis, la hacemos. No hay prisa. ¿Ya? Subo a mi casa por la cordilla y estoy aquí. Antes de, de dejarte continuar, decir que también podéis seguir ya Radio Vías en Facebook, en Twitter, en Instagram, más luego, por supuesto, en el Spreaker. O sea, estamos en todas partes. ¿eh? Cuanto más en silencio nos quiera, más voz vamos a tener. La, la visión de la radio también en, en el Facebook vikingo, vikingo, que también está siendo em, eh, emitido en directo por la. la la cámara que hemos tenido Estados Unidos eh, la señorita Laura y gratis, gratis sin anuncio full, vamos a tener aquí una entrevista entre viaquimbros ¿Eh? os vais a poner los cuernos todo, ¿eh? ¿eh? Juanvi y full cara a cara en directo, desde las vías vamos Me gusta tener más a Juanmi en mi lado que aquí, enfrente. Hablar con la guitarra hace menos daño. Buenas noches, Fulaco. Buenas noches, Juan. Eh, ¿Tú te acuerdas cómo empezamos nosotros con esta historia? ¿Cómo empezamos? Eh... El tema de el tema, nuestra aportación musical. Bueno, ¿la explicación larga o la corta? La corta. La corta... Mira qué cara tiene. La corta... La corta es que no sé por qué un día salimos por ahí juan Juanmi y yo con los cascos y se habían se había ido ya los, los manifestantes y, y íbamos tocando el himno el himno eh, de Bray condan de Ave eh, y, y entonces cogimos a la gente y la gente nos miraba miraba para atrás y decía, ¿esta gente que son? esto? y, y total que nos vimos íbamos ahí nerviosos y, no, y nos vimos en cabeza de, de la manifestación ahí pues, no voy a decir dónde porque ya sabe que nos están oyendo y, y nada y a partir de ahí pues pues me acuerdo que fui a Casilla, me perdí por la vuelta a comprar 20 cascos de vikingos y llegué justo, los pusimos y ya, y ya está, nos pusimos a tocar. Y luego ha gente y se nos incorporado muy bien, no hemos ensayado nunca, eso es verdad. Y, y aquí estamos, eh, que no nos dejan descansar. De esto no va a quedar una pava. Bueno, esto que es un espectáculo multimedia. Sabéis que multimedia multimedia viene de multi, que significa mucho, y media, la mitad. Habrá que decirlo. Bueno, eh, los viaquingos, además de música, hacen otras actividades, ¿no? Para, para la causa. Tipo cómics, chistes. La, los viaquingos se levantan toda la mañana a las 5 de la mañana y empiezan ya a ver qué chiste ponen. Ah, Empieza a ver los 300 mensajes que le han mandado de, eh, a ver si alguno vale de, de algo. Eso es cierto. ¿eh? Y, y luego recopilar la información, ver lo que ha puesto la plataforma, que es la que nos debemos. Y, y bueno, pues hacer hace un poco de, de, de animadores. Ya sabéis que los vikingos, eh, si leéis la página, solo hacemos humor y música, no nos metemos en otros peringenales y el ridículo de en cuando. y el ridículo porque claro alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo por, por la mañana tenemos un, un chat de los Piaquingos y a las 6 o por ahí ya hay alrededor de 40 50 mensajes bueno, a veces salen millas incluso dan error dan error pone pues, error y, y, y bueno yo muchas veces ni los leo tú los lees todo, todo. Hay veces que me acuesto a las seis. Mentira. Eh. Tú no duermes, Full. Y comprendiendo, Full no duerme. Hace como los peces, el ojo abierto, toda la noche. Bueno, Full, ¿has sacado algún tema nuevo? Eh, eso depende de ti, depende de ti. Ahora ahora veré, en el Quitapellejo salen dos o tres. El Quitapellejo es que es nuestro nido de amor. Bueno, ¿quieres decir algo, Ful? Pues, pues nada, que, que no se sé ha quedado aquí. Todo esto es un sueño. Carajo, cantando, Gracias, Ful. Fuerte aplauso para Ful. Bueno, creo que, que Pedro no quiere decir nada, pero lo vamos a obligar. Pedro, ¿y sí. algo? Que sea mentira. Y que van a parar la sobra, va. Que no nos vayamos tristes esta noche. Bueno, pues una posibilidad. Lo acaba de decir Juan B. Bueno, Pedro, Pedro, perdona, Pedro, Pedro es el que nos jode todas las canciones siempre con los ríos. <risa> sí, porque... Es una persona rítmica. <risa> Yo es que me adelanto la canción. No tiene oído, tiene oreja. Y además digo, aún. ¿Te acuerdas? Noche vieja? vieja fue la fue genial, fue genial. Pues lo que ha dicho Juan B, eh, estando en serio, tenemos muchas posibilidades. El, esta semana no agacéis, se ha admitido una fianza que hemos depositado en el juzgado con la posibilidad de poder paralizar las obras. Existen muchas posibilidades. Existen, lo que pasa es que una cosa que no podemos decir mucho más, no se puede decir mucho más, pero sí, existen más muchas posibilidades de que, aunque sean 48 horas, podamos paralizar las obras. ¿48? Aunque sean 48 horas, sí. con la repercusión que eso puede tener. Puede tener que un, un movimiento social, en este caso concreto, una persona de una persona que ha tenido que hacer cabeza, pero que es el movimiento social, que somos todos, que hayamos podido paralizar estas obras, indecentes, porque son indecentes. Y además, esto no tiene nombre lo que quieren hacer con nosotros. Cuando salimos, gente de la plataforma, que salimos a otros lugares de España, este fin de semana pasado estuvimos, este no el anterior, en Valencia, Estuvimos en un acto en el que durante cinco días, por movilidad del tema de la bicicleta, por primera vez que era el 14 de Congreso que se celebraba a nivel nacional, había gente de toda España, pues Joaquín y yo estuvimos, tuvimos el honor de representaros porque fuimos invitados a la plataforma ProSoterramiento de las Vías en Murcia, 880, una plataforma de Pamplona, y otra plataforma que ha nacido hace un año y medio en, en Valencia por un problema que tienen con un túnel. Y os puedo decir que nuestro nombre suena mucho y bastante fuera de Murcia. Fuera de Murcia, toda España se nos escucha. Y de Pamplona tenían mucho conocimiento, se interesaron. Nos piden consejos, nos piden cómo somos capaces de aguantar y eso es, lo sabéis vosotros mejor que nadie el estar aquí todos los días es muy muy muy importante Por la fuerza de la razón, la fuerza de la razón y nuestra, nuestras almas honestas estas esta, y la palabra la palabra y ajustándonos a la ley cosa que muchos de los políticos la mayoría de los políticos no hacen quiero contar una pequeña anécdota ...que ha ocurrido este eh, sábado pasado... ...este sábado pasado... Eh, ...dos compañeros... ...trabajadores de Comercial Moto 5... ...ahora se llama 5... ...pues tenían las furgonetas puestas... ...donde habitualmente aparca la policía... ...al lado de la parada del autobús... ...y los llamaron los compañeros... ...estaban tomándose un café... ...que vinieran urgentemente que habían llamado a la policía y se querían llevar las furgonetas. No se contentaron con eso. Cuando llegaron dijeron, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienen que, esto es una zona de seguridad y tienen que llevarse las furgonetas. El compañero empleado dijo que dónde estaba el cartel que dijera que eso era una zona de seguridad. Y lo que se llevó fue una hostia patadas lo tiraron al suelo le pidieron la documentación le pidieron la documentación al otro compañero le dijeron y un momentico que enseguida vamos contigo esto pasó este sábado pasado y fue en donde está lo que estoy diciendo y eso es periódico que han venido han venido y se van a se van a llevar el tema a los servicios jurídicos obviamente se Eso eh, la persona que recibió los palos y las patadas es una persona una paliza, efectivamente. Un poquito obesa, con unos cincuenta y tantos años. Lleva ni ayer, a, eh, perdón, hoy que el lunes, el sábado ya no pudo ir a seguir trabajando, se fue a su casa. Y hoy, lunes, no ha ido a trabajar con la depresión que tiene y el miedo que tiene. Además la misma policía le dijo que no se le ocurra pasar por ahí ningún día ni se ría porque se va a enterar la en las púas que tiene un peino señores eso es lo que nos mandan aquí pero nosotros vamos a estar aquí vamos a estar aquí y no me da a mí me da igual que nos escuchen porque estoy diciendo la verdad y aprovechan a la más mínima que haya una persona o dos sueltas sola para si pueden agredirla y desmoralizarla y esa es la ley mordaza, y eso no es ni siquiera ley mordaza, eso es abuso de autoridad y estado de sitio y estado de sitio Pero está, pero está pasando. Pero está pasando. No tiene por qué pasar ninguno. Estoy de acuerdo con, con vosotros. Pero que nosotros, si tocan a uno, nos tocan a todos. Y si tocan a una, nos tocan a todas. Eso lo tenemos que tener claro. Y eso, y eso se, hace, se hace con la gente que va viniendo todos los días. La fuerza nos la damos nosotros mismos. ...y nosotros mismos somos los que vamos a solucionar este problema... ...el problema este que tenían que estar solucionando los políticos... ...lo tenemos que estar solucionando los ciudadanos... ...y encima de todo apaleados, no hay derecho... ...algún día, algún día, algún día pagarán, lo, os lo aseguro... Os pagarán por lo que están haciendo... ...y depende, depende de nosotros... ...a la hora de depositar el, el, el botico en la, en la urna... ...depende de nosotros... ...y esa es la mejor manera... ...y tenemos que convencer a los vecinos... ...y a la gente... ...que no viene aquí... ...porque yo me conformaría con que un 10% de Santiago Mayor estuviera aquí... ...¿sabéis lo que supone eso? ...el 10%... ...8.800 personas... ...serían 880 personas... ...más todos los que venís de fuera... ...que sois más que los de aquí del propio barrio... ...nuestras gracias por ese, por eso por eso a vosotros... ...ya nos conformaríamos nosotros... ...esa gente, esa gente algún día... ...yo no quiero que me reconozcan nada... ...yo estoy haciendo lo que creo que debo de hacer... ...porque los colectivos sociales, los movimientos sociales... ...somos los que afortunadamente desde el 15M, estamos un poco paralizando lo que es los inútiles, los desgraciados de la mayoría de los políticos, el neoliber neoliberalismo. ¿Sabéis lo que significa el neoliberalismo? Es lo que ellos quieren que esto siga igual, que es lo que a ellos les interesa. Por eso los movimientos sociales, en todos los lados, ...que vamos yendo, a, recorriendo España... o ...en todas las emisoras que nos van llamando y demás... ...todos los movimientos sociales... ...son los únicos capaces de frenar esta indecencia... ...esta indecencia... ...con lo cual, no quiero seguir más el rollo... ...porque me estoy politicando. ...y, ánimo a todos, muchas gracias por estar aquí... ...y tenemos que seguir, tenemos que seguir... ...no hay otro camino, no hay otro camino... ...la manera de sacarle los colores... Es estando aquí todos los días. También, también quiero deciros que se está, se está preparando, posiblemente, todavía es un poco verde, pero estamos en ello, y estamos a punto de decidirlo, posiblemente el 15 de junio tengamos manifestación. Posiblemente el 15 de junio tengamos manifestación. Estamos ultimando, estamos viendo, 15 de junio, me parece que cae en un viernes y vamos a tener una manifestación. Y vamos a, a ver si somos capaces de superar la del 30 de septiembre. Vamos a ver si somos capaces. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Pedro Arque habla mejor que canta. Eh, Carmen, creo que quería decir unas palabras, buenas noches Carmen, fuerte aplauso para Carmen, ¿qué querías decir Carmen? Buenas noches destino, amigos, familia, esto es, una, es un problema gordo. Por favor. Pero las cosas con humor se llevan mejor, y sobre todo con unión, que es lo que hay aquí en este barrio. No somos muchos, pero sí que es cierto que somos constantes, que defendemos nuestros derechos, que no nos van a achicar, por más multas que pongan, por más amenazas que echen, porque nos ampara la razón, porque ahora mismo los corruptos son ellos, nosotros seremos un barrio humilde es cierto pero no es menos cierto que tenemos mucha razón y esto nos hace seguir adelante luchar y sacar este proyecto y que no quepa duda que la esperanza nunca se pierde y lo vamos a lograr Por más que por más que nos pongan en uno no se va a hacer y si se hace era porque aquí estamos todos imaginemos imaginemos que esa pasarela esa pasarela la tuvieran ellos en su casa la, yo me pongo en el, en el en el sitio de las señores estos que viven enfrente de la pasarela ¿Qué, intimi, qué intimidad tienen, ninguna ellos se han parado a pensar si su familia viviese en esos pisos Luego, no es eso solo, es que cuando haya un verano de estos que tenemos aquí, de 40 grados, a ver quién sube por esa pasarela, a ver quién se agarra a esos hierros. O cuando llueva, y aquí hay muchas personas mayores, somos muchos los mayores, los niños. Yo pienso en mi nieta cuando van al instituto, cuando, cuando van al colegio. ...los que tienen que ir en silla de ruedas... ...vamos a ver... ...¿se ha pensado en toda esa gente? No... ...ellos piensan... ...a ver la foto cuando se la hacen... ...a ver el dinero que se pueden llevar... ...al margen del que se han llevado ya... ...o sea que esto es un problema... ...para seguir luchando... ...y para que no nos... cunda el desaliento... ...tenemos que seguir luchando... ...con coraje y fuerza... ...todos los días... Y dignidad, que tenemos mucha dignidad, seremos humildes pero con mucha dignidad. Así que os animo a todas. Carmen, antes de irte, no sé si me he un compromiso, pero me gustaría o nos gustaría que nos recitara alguna poesía tuya cortita. ¿A una... a ¿Puede ver. ser? Sí, a ver, vamos a ver. Eh, no sé si me acordaré de ella entera, pero bueno, un trocito sí esta poesía mmm, fue un día que todo salía mal que no había manera de enderezar el día era la noche y una noche de estar de invierno cerrada estaba sola en casa mi marido, los niños todo el mundo estaba afuera y, y yo luchando contra viento y marea y ese día nada salía bien y a las nueve de la noche dije Dios mío, lo he intentado todo pero no sale nada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 Déjame embriagarme con el perfume de una bella flor. Déjame soñar que ya no hay niños que mueres de hambre y de soledad. Déjame soñar que hoy en la tierra se vive en paz. Déjame soñar que en el arroyo seco agua cristalina brotará. Déjame soñar con el claro cielo, con el verde mar. Déjame soñar que este sueño sea hecho realidad. Muchas gracias Carmen pues, esta, poesía, esta poesía la llamé, la mandé a un, a un concurso El Centro Poético de Estudios de Madrid Y quedó semifinalista Pero es que luego tengo unos nietos que me hacen mucha propaganda Y fui a leerla al colegio, a distintas clases la explotamos bueno, buena un, un orgullo fue tan, bonito, fue tan bonito ver a los niños cómo escuchaban la poesía, cómo hicieron los trabajos que dice la profesora. No me ha costado ningún trabajo. Ellos espontáneos. Además, leí dos o tres poesías y ellos con la boquita abierta. Niños de 8 o 9 años. Fue una experiencia muy bonita. Por eso yo digo, en este, en este problema que tenemos tan difícil no tenemos que achicarnos. Vamos a soñar que lo vamos a conseguir. Y que nos vamos a quedar. En el... muy bien, muchas gracias. Bien, bien. bien, pues ¡Viva! gente, el próximo lunes continuaremos con ¡Viva! ¡Viva! Cualquier persona que tengáis duda alguna de cómo escuchar esto durante esta semana, cómo poderlo escuchar cuando no podéis venir aquí a escucharlo en directo, me lo, me lo preguntáis, me lo decís y yo os lo digo. Pero esto va a seguir y la gente somos los medios. Y luego, para despedirnos, dejemos claro ese grito que decimos aquí una y otra vez que no queremos muro... Que se escuche bien alto. Antonio, muchas gracias por tu retransmisión en Periscope. Ya veis, aquí en el ducentésimo quincuagésimo noveno día consecutivo de protestas en Murcia en contra de este muro que está partiendo la ciudad en dos, de esta puñetera pasarela que nos quieren obligar a cruzarla para ir al otro lado del muro. Hoy inaugurando Radio Vías. Lo puedes seguir en, en Twitter, lo puedes seguir en Instagram, lo puedes seguir en Facebook y en, escucharlo en directo o en podcast en Spreaker, tanto en directo como cuando tú quieras lo puedes escuchar en Spreaker. También posteriormente, por supuesto, en, en tu lector de o en tu sí. lector de podcast, no tu pod, escucha, que lo llaman algunas personas en tu reproductor de podcast preferido, Pocket Cast, podcast en, en Nabel. ...el que tú quieras, el que tú quieras... ...y si tienes alguna duda de cómo escucharlo... ...se puede entrar a la, a la dirección web... ...en speaker.com barra Cecilio Fean... ...speaker.com barra Radio Guión Vías... Quiero recordar que esa es la dirección correcta... ...si no en, en el... ...en speaker.com barra Cecilio Fean... ...lo puedes volver a escuchar... ...hoy, en resumen... ...hemos tenido en este estreno la intervención de Ana Jiménez la abuela de las vías de Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, también uno de los activistas más relevantes ya no solamente de Murcia, de la región de Murcia y podríamos decir también que de España Pedro Arques de la plataforma Procederamiento que nos ha, adelantado, nos ha adelantado ya lo veréis en los medios tradicionales después, pero nos ha adelantado aquí que el próximo 15 de junio el próximo 15 de junio habrá la multitudinaria manifestación en Murcia a favor del soterramiento y de que el ave llegue por abajo y la gente por arriba. Si lo ves en otros medios, tú aquí lo has visto primero de la gente, la gente informando a la gente. Tú ya sabes que la actualidad lleva cierto retraso, está edulcorada, está condimentada. Hasta mañana. Fins de va está alterada al criterio, al gusto, ¿eh? le ponen el sabor de los intereses de, de otros, de intereses de alguien que ni eres tú ni soy yo. Entonces, aquí tienes la realidad para que tú en directo ya has podido ver es radio en directo porque así tampoco hay censura, igual que el Periscope, Facebook, YouTube, en directo. Así no hay censura alguna. Y participando la gente, a la gente le, le damos el micrófono para que diga lo que considere en el momento que lo está pensando, ¿no? Entonces ahora el momento para difundir, para compartir. Esto ya es muchísimo más, de hace ya hacía tiempo que es, ya muchísimo más que unas protestas. Es un movimiento sociocultural. Es un movimiento sociocultural. ...que bueno... ...va a durar... ...pues... Eh, ...va a durar... ...lo que quieran los corruptos ¿no?... ...porque mientras haya muro... ...va a haber lucha... ...mientras haya muro va a haber lucha... ...pero independientemente... ...esto ya es eterno... ...porque ya... ...esto está quedando en la impronta... ...de las... ...gente sobre todo más pequeña... ...que cuando pasen los años... ...pues habrán sido... ...educados... ...estos días... ...con unos valores... ...para la justicia social... ...que difícilmente lo pudieran encontrar... ...en el sistema de enseñanza obligatorio... ...difícil, difícil, difícilmente... ...y lo están encontrando aquí... ...junto a sus gente, junto a sus familias... ...junto a sus amistades... ...junto a muchísimas personas que no conocían... ...y que se dan cuenta que la gente admirable... ...están cerca... ...y que muchas veces la gente admirable está tan cerca... ...que son ellas mismas... ...y lo están descubriendo aquí... ...y lo están descubriendo aquí... Nos vamos a despedir, porque aunque me veáis semana corta, además, Murcia es así, hace un fresco bastante desapacible, ciertamente desagradable y mi chaqueta la tiene en mano, que es preferible que él no pase el frío. ¿eh? Nos vamos a despedir con la imagen de Radio Vías. Con esta imagen, para que. Lo compartas. Lo compartas cuando lo consideres necesario. Sí. Murcia no se parte. Murcia se comparte. Chicos. Y un, una abrazada a tu tom, a toda la gente que estés ahí en este momento me ha parecido ver a Sergio, Javi, Nuria, ¿Qué es? ¿Qué es no sé si también Inma, bueno, mañana continuamos aquí, mañana continuamos, e insisto, es e insisto que podéis verlo y escucharnos Radio Vías en tu móvil, en tu podcast. Espera, en tu lo, puedes escucharlo en tu ordenador, tu móvil, tu tableta. Radio Vías. Un abrazo y hasta luego. Hasta mañana, Fins de semana.